Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Alexa Maniego y les doy la bienvenida al panel número 4 de la línea de discusión de crisis de la reproducción de la vida y luchas ecofeministas que se inserta en el cuarto congreso latinoamericano de ecología política, que en esta ocasión tiene sede en Quito, Ecuador. El presente panel se llama Defender la Vida experiencias organizativas de mujeres indígenas y afrodescendientes que luchan contra el extractivismo en el departamento de La Guajira, Colombia. Y está a cargo de dos estudiantes egresadas de la maestría de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo, un programa relativamente nuevo que lo ofrece la Universidad Andina Simón Bolívar. Eh, unos anuncios previos son que las ponencias tendrán una duración de 15 minutos cada una cuando falten 15, eh, cinco minutos, será una pequeña interrupción para informar del tiempo. Después habrá unos minutos de conversación eh, en la que todos podemos compartir nuestras impresiones de, de, de las presentaciones, o hacer preguntas o comentarios. Nuestras dos ponentes formaron parte de la primera promoción de estudiantes de esta maestría, de la maestría de Ecología y Política. Y hoy nos van a mostrar parte de los resultados de sus proyectos de investigación. Entonces comencemos. La primera de ellas es Lisa Gaita. Ella es socióloga y geógrafa de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Es estudiante de la Maestría de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. También es cofundadora de la Asociación Cambium e integrante del Grupo de Investigación, Cultura y Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en proyectos de investigación relacionados con gobernanza hídrica e impactos de la minería a gran escala en el Caribe colombiano. Su interés de investigación está centrado en la ecología política feminista, los ecofeminismos, la justicia climática y la transición energética. Lisa, te doy la bienvenida al panel y te escuchamos atentamente. Bueno, de nuevo muchas gracias Alex y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahora voy a volver a compartir mi pantalla como parte de la primera ponencia de este panel. Bueno, la ponencia eh, la he titulado La tienda comunitaria de mujeres afrocampesinas, una puesta a resistencia local en el territorio minero en el municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, al norte de Colombia. Esta ponencia eh, nace eh, de la experiencia de eh, la tienda comunitaria que ha construido el colectivo de mujeres África Mi Tierra, un colectivo de mujeres que agrupa diferentes pues, mujeres que han sido afectadas por la minería en distintos territorios, principalmente en el municipio de Barrancas. El objetivo de la ponencia es entender cómo a partir de la iniciativa de esta tienda comunitaria las mujeres de la organización de mujeres afrocampesinas África en mi tierra han realizado un proceso de lucha y resistencia desde lo colectivo en el que se proponen nuevas economías centradas en una reconstrucción del tejido social y una resignificación del territorio afrodescendiente. Esta ponencia hace parte de mi tercer capítulo de la tesis que llevo en curso que busca pues analizar los impactos de las mujeres eh, los impactos que ha tenido la minería de carbón en los cuerpos territorios de las mujeres afrodescendientes. Ahora, para hacer una breve contextualización, la mayoría conocen eh, pues el caso de, de la mina Cielo Abierto de Cerrejón, pero pues la idea es como que todos estemos en la misma sintonía, entonces voy a contarles un poco eh, la historia de manera general. Eh, bueno, la mina Cielo Abierto de Cerrejón de, de, que extrae carbón en el departamento de La Guajira se ubica pues, en el norte de Colombia, acá como lo pueden ver en el departamento más norte de, del país y se ubica en este departamento los municipios de Barrancas, Ato Nuevo, Albania, tiene aproximadamente 69.000 mil hectáreas eh, en sus diferentes tajos y produce en promedio unos 25 millones de toneladas anuales de carbón al año. Esta mina actualmente, pues quienes son dueños es la multinacional Glencore, la multinacional suiza, y para dar algunos datos, pues también de contexto, este complejo minero, pues funciona desde eh, la década de los 80, se empezó a extraer carbón. El contrato inició, pues, de las exploraciones, inició en el año 1976 en un, concorso, en un consorcio entre eh, Intercol, que es una, bueno, era una filial de Exol, eh, y entre Carbocol. A partir de inicios de la década de los ochentas ya se empieza todo el tema de la construcción y se da, pues, un tiempo de 33 años para generar todo el proceso de explotación de carbón pero eh, la licencia se ha ido renovando en el tiempo y actualmente pues esta licencia va hasta el 2034. Eh, el complejo minero ha desplazado alrededor de 15 comunidades eh, étnicas campesinas entre comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas guayú, y al menos de esas comunidades son, un, al menos 10 de esas comunidades son afrodescendientes, algunas de ellas son las comunidades de Roche, Las Casitas, Patilla, Chancleta y Tabaco, y en el mapa que tenemos acá a la derecha podemos ver en rojo algunas comunidades que pues han sido desplazadas y que su territorio hoy en día no existe porque la expansión de los tajos mineros pues ha devolgado su territorio y lo ha convertido ya sea pues en el tajo mismo o en lugares de vertimiento de desechos. Y por otro lado, en amarillo podemos ver a diferentes comunidades que han sido pues también desplazadas de sus territorios, pero han entrado en procesos de reubicación. Aunque vale la pena resaltar que no toda la, la comunidad en sí, sino solamente algunas familias de esas comunidades han entrado en estos procesos. Estas comunidades son um, Roche, Tam, eh, Tamaquito, Chancleta, Patilla eh, y Las Casitas. Eh, Roche, Las Casitas, Patilla y Chancleta son, son comunidades afrodescendientes y Tamaquito es comunidad indígena guayú. Es importante señalar que pues lo que, es, lo que ha sucedido en las últimas décadas en este territorio de la Guajira es que se ha impuesto una territorialidad extractiva. Esto porque este era un territorio de una vocación agrícola bastante potente, más, más o menos el 90% del territorio eh, que ocupa actualmente la mina era de uso agrícola y ganadero y este pues se ha ido desplazando pues a una, una economía minera que ocupa toda la región. Y que pues ha ido desplazando también otras territorialidades, no solamente las asociadas a la productiva, sino territorialidades que tienen que ver con la construcción de relaciones con los no humanos, con la construcción pues también eh, de relaciones y lazos comunitarios únicos. Y en el caso de las comunidades afrodescendientes son relaciones que están atravesadas por un proceso de lucha pues eh, colonial. Eh, anticolonial porque es un proceso que va o a sea, la conformación de sus territorios o es un proceso de arrochelamiento eh, de la creación de territorios libres que formaron sus antepasados frente a la huida de este eh, comercio pues de esclavos que había en el norte del país especialmente en el puerto de Río Hacha que se asientan en el sur de la Guajira, huyendo pues de la barbarie eh, del, de la esclavitud ahora bien es importante señalar que estas comunidades que fueron desplazadas y fueron resentadas hoy en día también viven procesos de contaminación, procesos de acaparamiento de fuentes de agua, procesos que implican pues un continuo deterioro de su salud, pero también de sus condiciones de vida, en especial pues de ese desplazamiento, esa vocación agrícola y de esa historia pues ancestral arraigada del territorio. Bueno, ahora quisiera también hacer una contextualización eh, de algunos impactos particulares que ha tenido la minería en el cuerpo territorio de las mujeres, retomo el concepto de cuerpo territorio, pues de la construcción que han hecho pues, las feministas comunitarias, las feministas de coloniales y demás, de cómo el cuerpo territorio se entiende como una unidad ontológica en donde el desplazamiento en donde pues el desplazamiento, la extracción eh, el saqueo de los territorios está atravesado por un proceso de violencia sobre el cuerpo de las mujeres y esto para señalar que los impactos que se han dado en la minería en el cuerpo de las mujeres son impactos particulares, o sea, impactos generales, pero no impactos particulares específicos. Algunos de ellos, eh, las mismas mujeres eh, de la organización, los han retratado en procesos de investigación como lo ha hecho el grupo de investigación Bárbara, eh, Bárbaros, eh, perdón, La Negra Oscar, que es un grupo de investigación que ha, eh, tratado el tema de empleabilidad, independencia económica y vocación campesina, eh, dando cuenta que las mujeres que hoy en día están resentadas y que fueron sacadas de sus territorios no tienen pues suficiencia económica, generando pues, unos procesos de dependencia con sus compañeros masculinos. Tan solo el 11%, según su investigación, de las mujeres resentadas tienen un trabajo remunerado. También, hay otros de los impactos que se han encontrado a través del ejercicio cuerpo-territorio es que las prácticas ancestrales se han perdido. Hay una desaparición de los baños de luna, de los baños de asiento y de los comadredos, son prácticas pues, que son históricas dentro de las comunidades afrodescendientes y en el caso, por ejemplo, de los baños de asiento, son prácticas asociadas a la medicina ancestral afrodescendiente, que son... Eh, hace referencia pues, a los procesos de partería y cómo se ha realizado a través de plantas y pues hay una especie de conexión con el territorio y con la naturaleza para que se generen estas prácticas. También hay afectaciones a la salud, temas de enfermedades respiratorias, infecciones urinarias, enfermedades en el útero y en la piel por la mala calidad de agua, tanto de las comunidades que salieron como de las comunidades que permanecen cerca a la mina también la pérdida la medicina ancestral porque ya no hay acceso a estas plantas medicinales utilizadas. En el caso de las mujeres, dentro de todo para su gestión de la salud menstrual y reproductiva, también hay una violencia sexual producto de un proceso de repatriarcalización del territorio, que como lo señala el colectivo, miradas críticas del territorio de Ecuador es un proceso de que se da cuando un proyecto extractivo se sienta en un territorio de una agudización pues de las violencias de género en este caso en la Guajira con los temas de acoso y también con unos temas de denuncia de violaciones hacia mujeres y, y niños en el caso y también por último una violencia patrimonial y política porque las mujeres no fueron tenidas en los procesos tenidas en cuenta los procesos de negociación con la mina y se, gran parte se debe a que no tenían pues, acceso a un título que diera cuenta de la propiedad de sus territorios. Ahora siguiente, eh, quería también dar una contextualización de la, de, de la historia de la organización. Esta juntanza de mujeres pues, nace en el 2017, se da porque diferentes mujeres, tanto desplazadas, resentadas, como no resentadas, como mujeres que provienen de veredas muy cercanas a la mina, que no han entrado en esos procesos de desplazamiento, pero que sí sufren de contaminación de sus cuerpos territorios, como Mujeres de Sabana del Medio o Sierra Azul, que ya lo vamos a ver bien en un mapa mujeres que se unen, que entienden estos tipos de impactos y que deciden organizarse en función de varias cosas. La primera, una organización central en la reconstrucción de la identidad afro porque han entrado en un proceso eh, de luchar por el territorio y la lucha por el territorio implica reconocer esa historia que está atravesada pues, por una historia colonial y como lo decía ahorita, pues es un proceso que nace desde las rochelas construidas, pues, en el marco de, de, de la colonia también una reivindicación de la vocación campesina y un proceso que enmarcado en lo que se denomina reterritorialización desde y que tiene que ver con un proceso de la construcción de resignificación del territorio minero a partir de la iniciativa de la tienda campesina y de otras iniciativas en donde esa territorialidad extractiva es desafiada a partir de esas formas pues, de reapropiación de ese territorio que les fue despojado. Por otro lado, está puesta por despatriarcalizar el territorio, que implica una lucha contra las violencias de género y un trabajo por la autonomía de las mujeres. Eh, el colectivo se piensa que es clave fundamental en la lucha del territorio empezar por un proceso de autonomía de las mujeres, en donde la vocación de, en donde la recuperación de la vocación campesina implique pues también un sustento, una autonomía, una suficiencia de las mujeres que son parte. Ah, rápidamente son como algunas nociones de lo que implica para ellas este colectivo, esta organización, entonces pongo como, como acá algunas de las visiones, por ejemplo, Jamelis Molina dice la organización visiona con mucho futuro, seremos autosostenibles con un futuro prometedor aquí y en todo lo que emprendamos. Por otro lado, Nelly Salmenares dice esperanza, reconstrucción de nuestro tejido social, recuperación y eso es lo que le evoca el colectivo. Y por el otro lado, Lennis Medina dice, aquí tenemos la oportunidad de trabajar en equipo. Entonces, ese fue un ejercicio que se hizo con ellas, en donde se hacía como una reconstrucción de la historia del colectivo, y ellas ponían como algunas de las nociones que implicaba, pues, hacer parte de este proceso. Eh, por último, frente al colectivo, pues, la base. El colectivo de la reconstrucción del tejido social, un tejido social roto por la fragmentación de los territorios y pues también por la fragmentación de las comunidades, eso es como la base de la construcción y organización de las mujeres. También es importante señalar que la organización sienta las bases en un proceso de recuperación de los comunes, acá me citó desde Raquel Gutiérrez, entendiendo que los comunes no son solamente aquellos bienes que son entendidos como el agua, la tierra, las semillas, etcétera, sino son esos lazos de cuidado, esos lazos comunitarios que permiten pues, la existencia de, de, y el cuidado de estos bienes. ¿no? Entonces, es, digamos que es clave también entender, entender que ese fortalecimiento, esa recuperación de los comunes está um, anclado en un proceso comunitario. Y por otro lado, defender el territorio pasa por un proceso de defensa del cuerpo. Eh, no es posible luchar eh, por el territorio o por recuperar el territorio cuando las mujeres no son autónomas y son violentadas en sus sus territorios eh, y ya digamos eh, ya con, puntualmente frente a la iniciativa con pues, la tienda comunitaria nace en el 2021 es una iniciativa pues que surge a partir de una propuesta de las mujeres de la organización de generar un pues una tienda a partir de un container en una zona muy cercana a la mina una zona pues rural que queda alejada del casco urbano de Barrancas que es pues, el centro urbano más cercano y que es pues próxima a las veredas que nombré anteriormente Sabana del Medio eh, Sierra Azul etcétera y que va a ser, y que sirve más bien eh, como un pues como un lugar pues para el suministro de bienes básicos pero también como un lugar para eh, acopio de los alimentos que producen los campesinos que persiste en los alrededores de la mina y que tienen sus productos en sus huertas, en sus cultivos, etcétera, para eh, que los puedan recoger ahí y los puedan vender o intercambiar con otros campesinos. La apuesta de estas mujeres por esta tienda ha sido fortalecer la economía campesina, especialmente pues en las veredas que acabo de nombrar y también que son veredas que han sido afectadas por la contaminación del polvillo, la contaminación auditiva, las voladuras eh, de carbón, ha generado pues un proceso pues también de, de, de, de migración de los diferentes animales que permanecían en la zona, lo cual es, pues ellos señalan como una de las afectaciones más profundas dentro de su territorio, como también la contaminación que se ve reflejada en su cuerpo, territorial en la piel, que se ve reflejada pues, en las enfermedades que tienen en su útero, las enfermedades que tienen en sus, en sus vías respiratorias, etcétera. Acá les dejo un mapa para mostrarles, más o menos para que se hagan idea, esta casa verde que está acá es la casa de la tienda comunitaria. Las veredas que están al lado son las veredas que logré visualizar por medio de Google Earth, o sea, las que me dejaba visualizar. Algunas he podido ir, otras no, pero bueno, acá está Sierra Azul, Sabana Medio, Coralito, entre otras. Si se dan cuenta, son veredas que están muy alejadas del casco urbano de Barrancas, que queda acá en esta zona, no sé si puedan ver mi cursor. Y estas, estos puntos rojos eh, son eh, comunidades que pues hoy en día eh, fueron desplazadas, comunidades que ya no existen, pero hay algunas familias que por ahí resisten en el territorio. Entonces se dan cuenta cómo la minería, pues digamos que generó un proceso de ruptura y fragmentación del territorio de estas comunidades en las que ha generado pues un aislamiento en el caso de, de, de estas veredas o bueno, de las familias que viven en estas veredas. La Lisa, Lisa, perdona, tienes cinco minutos. Dale, listo, Alex, gracias. Entonces, en el caso de, de la tienda, se plantea este punto como estratégico, porque por un lado permitía a las familias no ir hasta el casco urbano de Barranca, sino poder abastecerse en este punto, ya que implicaba pues, un gasto económico, pero también, como, es, como se se dijo en el 2021 se inaugura esta tienda, 2021 plena pandemia, entonces también era una propuesta pues por salvaguardar eh, la salud de las comunidades que estaban en, en estas veredas. Entonces acá, acá tengo este mapa un poco para reflejar cómo se ha fragmentado también el territorio y pues la tienda, eh, como lo decía, se piensa como un espacio de abastecimiento, crecimiento, pero también con una apuesta por la recuperación de las economías locales. Y estas economías locales están ancladas también en unas prácticas tradicionales como lo es el, el truqueo. Como lo dice Yalenis Medina, acá cito algo que que me dijo, y es que para nosotros la tienda debe ser el centro de acopio para los compañeros que siembran allá, para los campesinos, para que los campesinos puedan tener sus productos, como te decía, al principio como una especie de trueque, que eso también se ha perdido. Entonces también vamos a recuperar el trueque. Listo. Esto, otra pues también de las de, de las nociones que tiene alrededor de la tienda, dice ya Lenis, aspiramos a otras economías más solidarias, respetando las ancestrales. Y bueno, anclado a la tienda comunitaria también están otras propuestas que tienen que ver, por ejemplo, con la recuperación y el cuidado del río eh, del Arroyo Cerreconcito, que es un lugar sagrado para las comunidades afroascendientes porque es un lugar pues, de tránsito eh, histórico, pero también es un lugar en donde... Eh, están los no humanos, es, eh, hay una relación profunda pues, con este arroyo y este arroyo pasa muy cerca de la tienda comunitaria, también ha sido profundamente afectado por la minería. En este arroyo, las mujeres cada vez que van a la tienda eh, a hacer algún tipo de actividad o que hay alguna actividad en su organización, aprovechan y comparten en este arroyo. Es una forma pues, también de resignificación del espacio y ellas quieren crear un proyecto turístico, ecológico de recuperación del territorio, un poco para hacer frente también a esa economía minera que ha devorado todo a su paso. Eh, y también sumado a esto, quieren generar proyectos de huertas en las diferentes casas de, de las mujeres. Hay algunas que ya tienen pues, su huerta desde hace tiempo y quieren fortalecerla, pero hay otras que no la tienen. Entonces, que han generado como unos procesos de intercambio frente al manejo de, de algunas plantas ancestrales, frente al manejo de semillas, frente a la generación. de productos a base de plantas, etc. Entonces, también es un, es un proyecto que va ligado a la tienda y la idea es poner en disposición pues esos esos productos pues a la, a la venta y también al intercambio pues en, en la tienda. Y eh, bueno, algunas nociones también que me gusta señalar, está de Lainis Medina que dice, la tienda va a dejar proyectos anexados como lo es tener una huerta rural en cada finca. Yo por lo menos siembro mi cebollín, siembro mi tomate para consumo mío. Pero como yo tengo ahora tienda, no solo voy a sembrar para mi consumo, sino para ser proveedora de esta tienda. Listo. Y ya para finalizar, pues algunas conclusiones. Eh, primero, la tienda representa un proceso de reterritorialización, reterr re el territorio étnico que ha sido despojado por la minería, resignificado por la organización de mujeres como un territorio campesino, en el cual tiene lugar la producción agrícola y la recuperación de las prácticas ancestrales como el trueque Segundo, la organización de mujeres afrocampesinas, África Mi Tierra se fortalece a partir de un proceso de recuperación de los comunes, como lo señalaba, son estas relaciones que permiten pues, la existencia de diferentes tipos de bienes, entendidos como las redes de solidaridad, cuidado del territorio, que se reflejan en proyectos como la tienda comunitaria, pero también en iniciativas como el proyecto de turismo comunitario en el Arroyo Cerrejoncito. Y para finalizar, la recuperación del territorio se da a través de la sanación de los cuerpos territorios. Con la organización de mujeres y la construcción de iniciativas como la tienda comunitaria, la cual se enfoca no solo al rescate de las economías locales, sino al fortalecimiento de la autonomía y el empoderamiento de las mujeres. Listo. Muchas gracias, Lisa. Eh, por presentarnos tu proyecto. Siempre es interesante conocer cómo eh, las luchas de América Latina se parecen tanto entre ellas. Eh, en, en algunas instancias durante tu presentación, puede pensar en casos similares en, en Ecuador. Eh, pero bueno, ahora vamos con la segunda ponencia de este panel, que está a cargo de Carolina Matiz. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de la Maestría de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo eh, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es defensora de derechos humanos y del territorio, interesada en la educación popular, la investigación colaborativa y las formas diversas de vivir. También trabaja en el colectivo de abogados José Albiar Restrepo en Colombia. Carolina, bienvenida al panel y te escuchamos con atención. Lisa, si me ayudas eh, a, a dejar de compartir la pantalla para que Carolina pueda compartir su presentación. Muchas gracias. Caro, ¿estás por ahí? Eh, creo que le ocurrió un problemita con el computador, pero creo que es de unos segundos. Ok, no hay problema. Bueno, listo. Bueno, Elisa, de nuevo, muchas gracias por tu, por tu presentación. Eh, yo voy a comenzar haciendo una pregunta, pero por favor, si es que alguien más desea... Eh, desea simplemente conversar de algo, eh, pues lo puede hacer, aquí está Carolina, veamos si, si se solucionó, si no, eh, pues podemos conversar un, un, un momento con Lisa hasta que Carolina se resuelva su problema. Listo, ya no sé si finalmente empiezan con preguntitas con Lisa, pero pude resolverlo. Disculpen los inconvenientes técnicos. No, está bien. Eh, lo había anunciado, pero, pero no hemos hecho ninguna pregunta, así que de hecho pod podrías tú pasar con tu presentación y después vamos con las preguntas a las dos. Bueno, ven, me comparto pantalla. ¿Allí están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, para todas. Eh, disculpen la, la tardanza, tuve aquí unos problemas técnicos, hoy no ha sido el día del internet. Eh, pero bueno, entonces quiero compartirles hoy unos avances de la investigación que estoy re realizando en el marco de la maestría en Ecología Política. Esta investigación hasta el momento se denomina, o más bien esta ponencia se denomina una golondrina hacia verano, mujeres indígenas Guayú en Defensa de la Vida. Bueno, quiero empezar compartiéndoles una cita que es de una mujer soñadora del resguardo de provincial, que es de donde hacen parte digamos, el colectivo de mujeres con quienes estoy trabajando y, y con quienes, digamos, hemos podido eh, evidenciar cuáles son esas, esas formas de enfrentamiento a las empresas mineras. Entonces, eh, María Elena Piaju es una soñadora del resguardo provincial, eh, la figura de la soñadora... Es muy importante para el pueblo Guayú puesto que el sueño es, el soñar es una manera en la cual guían la vida. Entonces, a través de los sueños interpretan qué viene hacia adelante, qué pasó hacia atrás, qué decisiones deben tomar. Y en una ocasión ella dijo esto, los espíritus tienen miedo, están reclamando y se sienten atacados. Si siguen dándole a Cerrejón todo lo que ellos quieren, nosotros estamos eh, o estaremos cavando nuestra propia tumba. Nos están castigando y por uno pagan todos. A esto que ella mencionó, eh, desafortunadamente nadie la escuchó, eh, pero siempre es importante como resaltar estas figuras de autoridades espirituales en, estas, en estos territorios y para el pueblo guayú, particularmente. Eh, lo que quiero compartirles hoy es hablar un poco de cómo y de qué manera resiste el colectivo de mujeres defensoras del territorio. Que yo siento que es una lucha desde la exigibilidad del derecho a la salud a la construcción de lo común y es un ejercicio permanente de trabajo que ellas tienen en conjunto con otras personas. Entonces, para contextualizarlos un poco, ya Lisa eh, hizo un gran contexto del, del proyecto como tal de Carbones del Cerrejón, que es una mina a cielo abierto, que es de la más, gran, la más grande en Latinoamérica y de las más grandes del, mu del mundo, que ha generado unos efectos terriblemente fuertes sobre los territorios, cuerpos eh, de las personas que han habitado allí. Pero también, entonces, quiero contarles que. Eh, apenas uno de los tajos, de los huecos que tiene esta empresa es este que les estoy mostrando, este es el tajo Patilla eh, y aquí donde, se, donde está esta flechita, este punto rojo es el resguardo de provincial, eh, entonces pueden ver aquí que está ubicado muy muy muy cerquita del tajo, el resguardo indígena provincial pues es un resguardo indígena guayú. está ubicado en el municipio de Barrancas, es un ecosistema de bosques ecotropical, pues que es un, es un ecosistema que está en riesgo de desaparición, eh, que es muy frágil, está ubicado este resguardo a menos de un kilómetro de distancia de este tajo, como les muestro, y algunas partes del resguardo están a menos de 700 o 500 metros de los botaderos, eh, por lo que ya ha generado unas afectaciones muy particulares de las que vamos a hablar más adelante. Y... Mmm, bueno, y esas afectaciones fundamentalmente son enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, dermatológicas, gastrointestinales, puesto que aquí todo este tajo eh, genera una expulsión de polvillo porque la mina trabaja 24/7, trabaja permanentemente en este territorio, pero además ha generado afectaciones sobre... Eh, el caudal del río Ranchería, que es el único afluente eh, que tiene el departamento de La Guajira, que como ya lo decía eh, Lisa, es un departamento de altísimo estrés hídrico, eh, por lo cual esto es un ecocidio, pero entonces la comunidad provincial enfrenta graves efectos en su salud por estar tan cerca, tanto por enfermedades generadas por el polvillo como también por la contaminación que presenta el río Ranchería al que le llegan las aguas de oxidación eh, que genera toda esta minería. Entonces, algo fundamental para comprender y para analizar, digamos en este caso particular del resguardo de provincial eh, y a lo que se enfrentan las mujeres eh, diariamente, es eh, dos conceptos fundamentales. El primero pues, es el racismo ambiental, y la construcción, la configuración de la Guajira como una zona de sacrificio. La configuración de la Guajira como una zona de sacrificio no solamente lo, lo hemos enunciado varias personas que trabajamos eh, e investigamos allá eh, solamente por, por carbones del Cerrejón, sino también por las múltiples, eh, por entender este territorio como un lugar para extraer petróleo, cobre, gas, eh, plata materiales de construcción pero particularmente carbón y es un territorio que ha sido visto por el estado y por las instituciones y por las empresas como un territorio deshabitado eh, en el que se puede mover donde no importa la gente de allí y, y entonces en esa medida pues eh, considero que este, de este concepto del racismo ambiental es fundamental porque evidencia cómo eh, a partir de políticas, leyes y formas de ordenar el territorio, pues se construye el espacio, ¿cierto? De una manera racista en la que comunidades eh, racializadas, comunidades explotadas, eh, comunidades que viven unas profundas desigualdades son quienes reciben, digamos, los efectos, eh, los efectos de la contaminación ambiental, pero también son comunidades que reciben, por ejemplo, eh, desechos tóxicos que vienen de distintos tipos de industrias. Este concepto es fundamental y surge, digamos, de Estados Unidos eh, y particularmente en Latinoamérica, pues se ha venido evidenciando cómo algunas zonas se han construido de esta manera, entendiendo que quienes habitan son en particular comunidades indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos, a quienes les toca, digamos, recibir todo, todos los efectos de de esa forma de producir y ordenar el territorio. Otro concepto fundamental que consideramos clave, pues quienes también trabajamos allá, es el concepto de captura corporativa del Estado, porque, y bueno, también es un debate del Estado corporativo, pero hoy voy a hablar de la captura corporativa del Estado, porque eh, nos permite comprender cómo justamente en esas profundas asimetrías de poder que existen en países como Latinoamérica, eh, empresas extractivas transnacionales eh, tienen y ejercen un poder en, contextos, en estos contextos extractivos sobre los gobiernos locales, sobre gobiernos regionales sobre los gobiernos nacionales y esto implica digamos que la captura se constituye como un proceso una situación donde estas empresas estas élites económicas se articulan con élites políticas y eh, desarrollan una relación de aprovechamiento en estos niveles, digamos, de gobiernos locales, regionales y nacionales, para eh, tener beneficios a su favor. Entonces, se pueden identificar algunos factores estructurales, pero también institucionales, que facilitan eh, las situaciones y las formas en las que se construyen estas maneras de capturar el Estado, eh, construyen redes también, digamos, a nivel nacional y local, y utilizan unos mecanismos eh, para proyectar ventajas, y utilizar el estado para ganar eh, beneficios y tener muchísimas más ganancias entonces como les decía pues este concepto presenta que eh, este tipo de influencias funciona mucho mejor en estados naciones con unas fuertes asimetrías eh, con unas debilidades institucionales muy profundas y mmm, se manifiesta de maneras distintas eh, por ejemplo Durand ha, ha definido algunas manifestaciones de la captura corporativa del Estado, como el lobby, que, que es, digamos, en Colombia es legal, pero no es legítimo. Eh, también existe la puerta giratoria, eh, también existe el marketing sucio, que son estrategias que utilizan las empresas justamente para capturar el Estado y sus instituciones. Es muy importante mencionar que esta captura no es solamente, digamos, de... Eh, de las instituciones y las digamos las estructuras como tal y, y de pronto entenderlo de una manera mucho más cercana eh, se puede hacer a través de cómo operan y cómo construyen la subjetividad de los funcionarios públicos eh, en, en las regiones en, en el nivel nacional, eh, y entonces se puede entender que la captura no es solamente a través de estos que digamos de estos elementos que presenta Durán que son el lobby eh, el marketing sucio el esto, la puerta giratoria sino que también hay unas subjetividades que se presentan muy claramente ya cuando uno va a ver en detalle cómo se da esto y cómo se presenta esto en el territorio entonces ya para entrar como en detalle en cómo la captura corporativa se expresa en La Guajira, que yo siento que es fundamental para entender también a qué se enfrentan las mujeres. Eh, podemos decir que en, la, en el departamento de La Guajira hay una profunda debilidad institucional, hay una corrupción también eh, muy marcada en la cultura y en la forma de relacionamiento. El departamento de La Guajira ha tenido 12 gobernadores en 10 años, el último gobernador que tuvo pues, es el hermano del de, eh, gestor social de Carbones del Cerrejón. Eh, Carbones del Cerrejón tiene una construcción discursiva permanente a través de medios de comunicación, radios, fundaciones, que eh, presentan un mensaje de minería responsable, construyen eh, puestos de salud, eh, hacen donaciones a hospitales públicos, eh, esta subjetividad que les mencionaba también que se presenta a través de la captura corporativa y que se presenta muy fundamentalmente como con los funcionarios eh, se pueden evidenciar por ejemplo con los comisarios de policía que en desalojos están, están y se parcializan con, con la empresa y dice que la empresa es quienes deben tomar la decisión sobre su lugar o el hospital eh, municipal que recibe presiones eh, para recibir ciertos dineros o la defensoría del pueblo que no hace su proceso, su ejercicio de defensa legítimo que debería ser en, en, en entornos de interlocución de comunidades con empresas. Mm, otra forma también que ha tenido a nivel ya nacional eh, la captura corporativa por parte de esta empresa es la configuración de convenios de cooperación con el Ejército Nacional, eh, es la cooptación del Ministerio de Ambiente que no responde, digamos, a las, digamos, a las múltiples veces que se han denunciado los problemas de salud, particularmente allí desde 1991 eh, el gobierno de aquella época sacó un decreto en el que se debía hacer un, una investigación sobre el estado de salud de la población circundante de la zona de afectación minera y eso no se ha hecho hasta el momento, no hay ningún tipo de investigación al respecto el Ministerio de Ambiente también ha puesto nulidades a procesos jurídicos eh, para impedir que las comunidades eh, exijan sus derechos fundamentales eh, hay empleados de las empresas participando en investigaciones públicas sobre las afectaciones de la minería en las fuentes hídricas de la región. Eh, los médicos de los hospitales también eh, tienen, digamos, un conflicto de interés, pues, cuando, al recibir, digamos, donaciones los hospitales por parte de la empresa, eh, ellos dicen que no pueden dar diagnósticos, se abstienen de, de hablar sobre el tema porque tienen miedo de ser despedidos o muchos han, han sido despedidos y muchos otros también con este racismo ambiental también que existe muy estructural, eh, han culpado a los problemas de salud al ser indígena, al cocinar con leña, al tener chivos, al dejar a los niños en el suelo. Y bueno, digamos que este, este, gran, este gran estructura y cooptación corporativa que la empresa hace, hace que se ha hallado justamente un proceso organizativo. Para ahorita, entonces, paso a contarles un poco de la experiencia de resistencia de las mujeres. Carolina, eh, tienes cinco cuatro. minutos. Listo, perfecto. Entonces, el resguardo provincial, por estar tan cercano de la mina, como les comentaba, ha tenido unos efectos en el río, la contaminación del río es terrible, los niños eh, particularmente son quienes se ven más afectados al bañarse. Y eh, tomar agua del río pues deben hacerlo porque eh, el departamento y la alcaldía municipal tampoco les proveen de agua potable, así es que ellos deben beber de esta agua y bañarse con esta agua, eh, pero esta agua está súper contaminada, entonces los niños tienen este tipo de enfermedades en la piel, eh, han también detectado la muerte de distintas especies de peces a causa de la contaminación. Y entonces aquí es donde empezamos a hablar de la experiencia de las mujeres y eh, yo siento que esto se centra mucho en cómo ellas han eh, eh, trabajado para hacer una exigibilidad de lo público, de su derecho a la salud, de su derecho al ambiente sano y también ha sido una lucha de construir común en el marco, digamos, de una comunidad que tiene unas complejidades bien difíciles. Eh, el principal eh, daño, digamos, y la principal afectación por las cuales ellas se movilizan, pues es el daño a ese cuerpo territorio, como ya eh, muy bien Lisa lo conceptualizaba, que aquí se ve muy evidentemente esa relación en cómo ellas sienten esas afectaciones al agua y cómo se ve reflejado en su cuerpo. Aquí estuvieron haciendo un pequeño mapeo del, de, un, un pequeño mapeo del cuerpo con niñas y con niños y jóvenes. Y bueno, entonces, ¿de dónde surge la lucha de estas mujeres? Mm, por allá en el 2014, eh, la empresa Carbones del Cerrejón pretendió hacer la desviación de 26 kilómetros del río Ranchería, que como les comentaba, es el principal afluente de La Guajira. Eh, varias comunidades y organizaciones se, se unieron alrededor de la lucha contra, eh, contra la desviación del río, que afortunadamente fue, fue ganada. Sin embargo, simultáneamente, Luz Ángela Oriana, una mujer indígena joven, en ese mismo momento estaba luchando en el hospital del municipio porque el, su hijo, de ocho meses de nacido, según los médicos, tenía los pulmones de una persona que se fuma 25 cigarrillos diarios. Eh, en ese proceso, digamos, de... De lucha por, el, por, el, por la desviación del río Ranchería, la empresa empezó a realizar algunas negociaciones con las autoridades y el cabildo de la comunidad, que son como quienes manejan políticamente, administrativamente con los gobiernos occidentales el territorio, estaban haciendo un acuerdo en el que nunca tuvieron en cuenta eh, la salud de la población, y mucho menos la salud del niño, pese a que ya se, ya se estaba hablando de que este niño tenía unos problemas muy graves de salud, eh, que, que pues que estaban siendo muy extraños. Los Ángela pues tiene todo un proceso muy, muy largo, muy largo de ir y volver a los médicos, buscar neumólogos, buscar organizaciones que terminan por explicarle y decirle su niño está enfermo porque eh, vive en un contexto completamente contaminado. Entonces, a partir de eso, eh, se construye este proceso organizativo en el que la maternidad y el cuidado es el lugar eh, que históricamente y culturalmente se le asignaron, digamos, a las mujeres guayú, eh, no esencialmente, sino de manera constructiva, se les designó este lugar de maternidad y cuidado y que son quienes son las únicas que están enfrentando eh, lo que sucede con los niños, las niñas y los adultos mayores particularmente. Entonces empieza esta lucha para decir, bueno, además de, de cómo nos están dañando el río y el aire, entonces nuestra gente se está muriendo. Así es que Luz Ángela empieza a poner una, se articula con abogados y pone una tutela que falla a favor de ella, y quiero leerles un fragmento que me parece muy, muy significativo en el que ella enuncia qué pasa tan pronto pone su tutela. Entonces ella dice, en la misma tarde llegaron a la casa a decirme que nos, daban, que nos daban lo que nos habían prometido, trabajo y tratamiento, a cambio de que yo pidiera una disculpa pública diciendo que es una empresa responsable. José, que es su esposo, dijo que lo íbamos a pensar y yo dije que no, que era un descaro. A costa de mi hijo, de mis lágrimas, para que una persona venga a negociar por toda la plata del mundo, no tiene para pagarme a mi hijo, conmigo no cuente, no quiero nada de cerrejón y tras del hecho me dijeron que yo era una bruta por no aceptar el trato. Yo les dije que yo no era bruta, sino que tenía dignidad y ellos me dijeron que la dignidad no llenaba un plato. Yo dije que yo seguía con mi tutela y me dijeron que yo no iba a lograr un peso con esa tutela. Yo les dije que no estaba buscando plata, sino que mi hijo pudiera tener un acceso a la salud y a los medicamentos. Entonces me respondieron, una golondrina no hace verano. Después de este proceso, Luz Ángela empieza, empieza a reunirse, a conversar con otras mujeres que empiezan a decirle, oiga, es que mi hijo también está enfermo, mi hijo también tiene granos en la piel, mi hijo también tiene problemas respiratorios, y a partir de allí, de este diálogo que se entabla entre ellas, esta lucha que, y, y, digamos, inicia siendo particular, se vuelve en una lucha colectiva de mujeres que conocen sobre la realidad del cuidado. Entonces, bueno, ¿qué han peleado estas mujeres? Han peleado por el derecho a la salud, han peleado eh, por, porque sus soñadoras han, han muerto cinco soñadoras y como les mencionaba al principio, las soñadoras son las guías espirituales en la vida del pueblo Guayú y son fundamentales, digamos, para el funcionamiento y la armonía de, de la cultura y han muerto cinco de ellas, así que ellas también están luchando por que no mueran más soñadoras han, han, han luchado porque no mueran más niños por enfermedades relacionadas con problemas respiratorios y pulmonares han luchado por el agua por su espiritualidad eh, particularmente por el por por su salud eh, porque bueno muchas veces digamos que en estos conflictos extractivos se habla mucho de las afectaciones a la naturaleza pero el tema de la salud es un tema muy poco tratado. Y eh, en algunas de las acciones que ellas han implementado, particularmente jurídicas, han habido investigadores médicos que han descubierto que la población de provincial tiene metales pesados en su sangre, eh, que generan cambios en el ADN y que pues, son un riesgo altísimo para generación de enfermedades muy graves como cáncer, y que el 10% de la población tiene afectaciones respiratorias, lo cual pues, en promedio, el promedio es altísimo. ¿A quienes se enfrentan ellas? Eh, el, el trabajo que ellas tienen de lucha y de resistencia y de reexistencia, pues es un trabajo eh, muy fuerte porque implica un nivel escalar de luchas. Ellas empresan al, se, se enfrentan al Estado, como ya les planteé con todo el tema de la captura corporativa, a sus instituciones, a eh, los hospitales, a eh, los alcaldes, a los gobernadores se enfrentan a la empresa, eh, pero también se enfrentan a su propia comunidad, quienes, han, quienes algunos de sus miembros, particularmente hombres, por desconocer digamos, lo que implica cuidar y, y, y sostener la vida, han dicho que ellas son unas mentirosas, que en provincial no pasa nada, pero estos mismos miembros de la comunidad pues también han sido, digamos, cooptados y han tenido beneficios económicos por acuerdos que han realizado con la empresa. Así que mmm, ellas se enfrentan, digamos, una lucha por tejer con otras personas de su comunidad, por tejer redes con, personas, con otras mujeres, con otras autoridades, con otras comunidades, pero siempre se están enfrentando al poder corporativo que también atraviesa las diferentes escalas, digamos, de la vida comunitaria. Eh, ellas han sido silenciadas por las instituciones han sido silenciadas por la empresa han sido silenciadas por miembros de la comunidad y una de ellas dice al respecto a veces uno como mujer el reto más grande es entrar en este rol de líder en la mujer guayú, ser líder es una carga y una tensión muy grande en la cosmovisión el hombre es el que manda y la mujer no tiene derecho a opinar entonces bueno, muchas de estas eh, Toda esta lucha que ellas enfrentan pues se ha manifestado en acciones concretas que, como les decía al principio de esta parte, eh, se tratan de exigir los derechos fundamentales, exigir su derecho a una vida digna, pero también eh, se trata de construir común eh, y ese común que es tan cotidiano. Entonces, por parte de la exigencia de, de, de lo público, si se puede decir así, ellas han construido pues redes con otras comunidades que valoran mucho el conocimiento la experiencia que ellas tienen, han construido redes con organizaciones nacionales e internacionales, ellas han viajado varias veces a países de Europa para participar en escenarios de interlocución con los accionistas de Glencore, que es la dueña de Cerrejón, para presentar y denunciar estas afectaciones a la salud. Eh, han hecho tutelas que la Corte Constitucional ha fallado a favor, han hecho documentales, han hecho denuncias en medios de comunicación, han hecho incidencia eh, política en la ONU, eh, y de manera interna, han, como les digo, han trabajado muy fuertemente y han logrado ya consolidarse como empezaron solitas unas, luego se sumaron otras dos y ahora van seis mujeres que están permanentemente trabajando muy fuerte enfrentándose a estas escalas de presiones eh, y esto lo hacen a través, hacen muchas acciones de protección espiritual permanente, hacen baños, trabajo con plantas medicinales, eh, movilizan dinero para las personas que tienen a los niños enfermos, eh, tratan de hacer reuniones permanentes para mantenerse conectadas y en contacto con lo que, estén, lo que están viviendo cada una, Comparten experiencias con otras comunidades, construyen espacios para tejer mochilas y, como ellas mismas dicen, también soltar sus tristezas en el tejido. Y ahorita, que ya están un poco más consolidadas, están tratando de construir, así como las mujeres que, del grupo de mujeres que presentaba Lisa, eh, proyectos más productivos a través de fondos de organizaciones internacionales. Vale resaltar que. Todas estas acciones que ya han hecho les han implicado amenazas de muerte, les han implicado varios intentos de sacarlas de la comunidad. Actualmente ya les prohibieron reunirse en su comunidad y pues ahí es cuando uno también entiende cómo el poder corporativo atraviesa a lo largo de todas las escalas comunitarias. Eh, como esto es apenas un avance de mi trabajo de tesis, entonces no tengo por el momento, conclusiones, apenas es como un intento de articulación entre algunos conceptos claves y un trabajo muy etnográfico, y pues para eso sí quiero agradecer, a ellas no están por acá, pero agradecerles mucho a ellas por dejarme como entrar en ese camino de acompañar y escuchar y aprender. Entonces, por ahí lo dejo. Muchas gracias, gracias Carolina, fue... Muchísima, muchísima información, información muy, interesante, muy interesante y muy, muy eh, eh, bueno, muy, bueno devastador muy devastador también. también. Eh, eh, eh, ahora vamos ahora a acceder a, a, a, a de, la parte de, de, de la conversación. Sí, sí. Eh, Carol, claro, si sí, sí, me ayudas, sí. me ayudas, sí. eh, déjame de compartir la pantalla para que todos nos sí. vamos a ver no es para otra cosa, otra cosa. Sí. Muy, muy, bien, muy bien como dije, antes, como dije pues, antes, pues en este momento cualquiera puede hacer puede ser cualquiera puede hacer puede yo siempre tengo preguntas, preguntas que, que, sí, que bueno ya que estoy hablando estoy yo nada, voy a comenzar pero, pero pero eh, insisto, insisto en que cualquiera, insisto. Cualquiera, cualquiera puede puede hacerlo hacerlo pueden levantar puede, la, la mano también pueden simplemente activar sus micrófonos son, pues, estamos ahora estamos en, en confianza no hay problema problema para nada para nada bueno, bueno, ya que, ya eh, que... que... sí, perdón, perdón. Disculpame, es que sé que escucho un eco un poco extraño. Um... Sí, demasiado raro. No sé si puedes volver a hablar o. Pero sí, sí lo escuchan los demás, ¿cierto? Sí. Sí, un poco robótico. <risa> sí. <risa> ¿Hola? ¿Mejor algo? Sí. Ok, de acuerdo. Qué bueno. Sí, han habido muchas, muchos problemas el día de hoy. Eh, entonces, como dije, yo voy a comenzar haciendo preguntas, pero por favor, cualquiera que quiera hacer algún comentario se puede eh, incluir. Eh, Carolina, ¿te parece si comenzamos contigo? Ya que tú terminaste para después eh, continuar con Lisa. Eh, bueno, a lo largo de tu presentación, sí, en algún momento me comencé a preguntar, bueno, ¿y dónde está, dónde está el Estado? Para bien o para mal, ¿dónde están las instituciones? Eh, qué, ¿Qué rol toma esto? Eh, no sé si estoy del todo de acuerdo con, con, con la categoría de instituciones débiles. Eh, eh, en, en, en mi cabeza, cuando una institución es neoliberal, particularmente es fuerte, puede ejercer este nivel de dominio tan eh, abrumador y devastador, que por supuesto no es una institución a favor de, de, de las personas del pueblo, pero creo que más bien es, es, es precisamente este poder corporativo es bastante intenso eh, como para llamarle débil, aunque entiendo por qué se utiliza esa categoría. Eh, sin embargo, me preguntaba hacia la, la muy reciente victoria de, de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que por supuesto, promete cambios estructurales en las formas de, de, de gobierno que hasta ahora se han dado en Colombia. Sin embargo, esos cambios estructurales en sí también prometen ser conflictivos, dada la larga tradición neoliberal que hay en Colombia. Eh, entonces, quería saber cómo esta eh, pues muy, muy emblemática victoria de, de este sector de la política, que es Gustavo Petro y Francia Márquez, ¿cómo afecta, cómo crees tú que va a afectar eventualmente a los territorios como los como de la Guajira? ¿Crees que van a haber cambios positivos, negativos? ¿Crees que se va a notar un, un, un cambio? Tal vez, bueno, la estructura es muy, muy fuerte. Eh, eso quisiera saber. Bueno, frente lo, al comentario inicial, eh, digamos que la experiencia... Porque claro, teóricamente uno tendría la tensión de, por eso al principio decía, si es un Estado corporativo o si es una cooptación corporativa del Estado. Y digamos que en esa tensión me encuentro, porque finalmente en la experiencia, eh, algunos funcionarios de las instituciones de nivel nacional, eh, es decir, el Estado no es homogéneo en la práctica. sí Y entonces cuando hablo de una debilidad institucional me refiero a que... Eh, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional ejerce su, eh, digamos, sus funciones como observadores y garantes de derechos humanos de alguna manera, pero en lo local no, porque hay unas estructuras culturales, pero también políticas que no lo permiten. ¿sí? Entonces yo siento que definirlo en este momento de una manera tan concreta es, es complejo, porque yo sí siento que hay una tensión en, en, en, en el Estado como un, una, algo, homo, en, algo heterogéneo. Frente a tu pregunta de Gustavo Petro, eh, hay muchas esperanzas, en realidad hay muchas esperanzas sobre lo que se pueda dar en la Guajira, eh, sin embargo yo puedo ser un poco pesimista y, y pienso que esos cambios estructurales implican eh, cambios estructurales en, en, de larga data, de largo aliento y a largo plazo, y para eso implicaría que tuviéramos otro gobierno más de izquierda que se preocupara por esto porque son tantísimos los retos que hay en Colombia, no solo a nivel del extractivismo y de las transiciones energéticas, que incluso las transiciones energéticas también implican todo un debate, eh, está el problema de la tierra, está el problema del conflicto armado, está el problema de la ricación así que yo siento que eh, ha habido disposición eh, por ejemplo, del Ministerio de Minas, del Ministerio de Ambiente, para no ampliar la frontera extractiva, para revisar que, cómo funcionan estas licencias ambientales que se le han dado fraudulentamente a empresas. Sin embargo, no siento que se vaya a cerrar la mina. ¿sí? La mina, como decía Elisa, lleva funcionando 40 años y tiene funcionamiento hasta el 2034 y un plan de cierre va a bueno, futuro. Y, y un proyecto como estos tiene unas complejidades eh, también muy profundas por el tiempo que, que lleva, así que yo, yo siento que pueden pasar cosas buenas con la ampliación de la, de la frontera extractiva, eh, con pensarse y preguntarse el tema de la transición energética que también está, la Guajira juega un papel fundamental allí, eh, pero frente a lo que ya ha sucedido no, no, no, no tengo tantas, tantas esperanzas, digamos no, no sé Elisa cómo lo ve. Pues digamos que mm, hay propuestas interesantes, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las propuestas más fuertes, pero que está como en disputa constante al interior del gobierno, es el tema de eh, dar más exploraciones, dar más solicitudes de exploración. Entonces la, mina, eh, la ministra de Minas y Energía ha dicho que no, que efectivamente eso no va a suceder y que no se van a dar más, mm, eh, más licencias de exploración pero eh, dentro del gobierno mismo hay unas disputas, entonces con el ministro de Hacienda pues la cosa ya, ya la, la toma por otro lado, dice que eso no está resuelto, que hay que mirar, que el tema fiscal también es un tema que preocupa, bueno, en, hay disputas internas ahí, ¿no? Eh, a mí me parece interesante es el tema de eh, también darle mucha fuerza a los diálogos con los pequeños mineros, ¿no? Entonces como que una apuesta de este gobierno es poder generar procesos de diálogo con, pues, com comunidades de pequeña minería que históricamente han sido como muy relegadas dentro de esta discusión de, pues, de la minería, transición energética, etcétera, y también resaltar que hace poco eh, la ministra de Minas estuvo en la comunidad de Tamaquito, por ejemplo, eso es algo que, que pues hace mucho no pasaba, y de la comunidad de Tamaquito, que como les contaba al comienzo, es una de las comunidades resentadas, es una comunidad indígena guayú, entonces pues no, no profundicé ahí mucho en el tema, eh, pues por el carácter de la ponencia, pero eh, pues se dio la posibilidad de generar un proceso de diálogo eh, con las comunidades, las comunidades pues también pudieron hablar sobre las afectaciones que siguen ocurriendo en estos territorios resentados, y siendo más en el tema de Tamaquito, que es un tema emblemático porque es el que rejón saca cara diciendo que tienen responsabilidad social empresarial, entonces que hacen reasentamientos eh, con todos los elementos que exige el Banco Mundial y bueno, los otros organismos. Entonces ahí se dio un diálogo como muy sincero en el que pues se reflejaron los problemas que siguen existiendo en esta comunidad. Entonces pues eso está chévere como sentarse, dialogar, hablar con la gente que vive en los territorios, eso está, eso está bien. Pero yo también siento que hay como mucho, mucho escepticismo todavía frente a como los cambios estructurales, ¿no? Pues por lo que decía, por las mismas disputas en, internas en el gobierno. Y porque una transición energética implica no solamente, por ejemplo, parar las exploraciones mineras o parar el fracking, que también es un paso importante dentro de este gobierno, o es una apuesta que se está dando en este gobierno, sino que implica pensar cómo se va a manejar lo que ya existe, ¿sí? O sea, cómo se va a dar un cierre minero efectivo, por ejemplo, en el caso de Cerrejón. ¿Qué va a pasar con ese hueco de 69 mil hectáreas? ¿sí? ¿Qué va a pasar con la gente que tiene pues economías o con los trabajadores? Que, que están en la mina, cómo se va a dar un tema de transición laboral justa, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la gente que está alrededor de la mina? ¿Cómo se va a reparar? ¿Cómo se va a indemnizar? Si es el caso, si se puede indemnizar o si se puede llegar a, a, a un acuerdo justo. O sea, ¿qué va a pasar con todo, con todo esto que está, pues, digamos que es mucho más complejo que, que pensar en las licencias o que pensar en un panorama pues, de transición hacia lo que no hay, sino hay que mirar pues, lo, lo que ya tenemos y, y cómo abordarlo Entonces ya, no sé, es como, es como un, un agridulce, mejor dicho. Sí, es como por ahí. Hay esperanza, pero pues también hay alguno que otro escepticismo por ahí presente. Sí, sí, de hecho hay, hay algunas... Eh, propuestas que han resonado mucho en, en, en el continente y si es que no en el mundo, de hecho hace poco la ministra de Minas, si es que no estoy equivocado eh, en una entrevista habló del decrecimiento económico y eso fue un boom eh, para bien y para mal, pues muchos eh, eh, se, se alegraron de que una tomadora de decisiones directa en, eh, encuentre interesante este concepto, sepa, sepa cómo utilizarlo y sepa de qué va eh, también hubieron ataques muy directos de decir, bueno, eh, Claro, entendiendo el decrecimiento como recesión de esto es lo que se nos viene eh, inmediatamente y, y, y claro como como tú dices Lisa no se trata simplemente de cerrar las minas es algo mucho más complejo que, que, que eso precisamente se necesita de una transición pero al menos conceptualmente da da muestras de esperanza de este este tipo de de cosas este tipo de gobiernos de este tipo de funcionarios eh, ahora continuando Lisa, tú mencionaste muchas veces durante tu presentación la autonomía de las mujeres y el hecho de que no se puede eh, tener una transformación estructural sin que haya a, autonomía de las de las mujeres. Eh, con lo que, por supuesto, yo estoy estoy de acuerdo. Ahí eh, justamente hace poco estaba leyendo a una eh, historiadora bastante clásica del capitalismo, que es Ellen makings y lo que ella dice es que eh, cuando el capitalismo apareció, el cambio más fuerte o el, el, el cambio de estructura más fuerte es hacerlos a todos y a todas dependientes del mercado. Eh, en el sentido en que antes, incluso cuando habían eh, terratenientes y cuando habían campesinos eh, explotados por esos terratenientes, aún así no tenían la necesidad de ir a un lugar y vender un producto o vender un servicio, eh, sino que había algún tipo de autonomía, se podía vivir de la tierra. Eh, tenían a su disposición los medios de producción eh, de hecho Silvia Fedrici eh, también hace un recuento de esto eh, entonces ¿tú, ¿tú qué opinas con respecto a, a este entendimiento de lo que hace el, el, el capitalismo? de hecho Silvia Fedrici es la que dice que continuamente se está dando eh, un despertar nuevo del capitalismo cada vez que hay un despojo de, de, de territorios y cada vez que hay un eh, forzar a alguien a que cambie las dinámicas de sus vidas a estas dinámicas de, de comercio capitalista. ¿Tú crees que, crees que esa es la afectación más directa, más importante que ha habido? O, bueno, tú que has conversado con estas mujeres eh, sienten mucho este cambio. Sí, yo creo que uno de los efectos como más fuertes que ellos señalan todo el tiempo, y bueno, ahí Caro me podrá complementar, y es el tema de... Del despojo, pero el despojo entendido desde múltiples aristas. Y una de esas es, bueno, digamos, hay un despojo territorial, pero no solamente es un despojo de una tierra eh, cualquiera, sino es una tierra en concreto que tiene unas características particulares. Como yo lo decía, es una tierra que tiene una historia, sí, atravesada por una lucha pues, anticolonial, pero también es una tierra que tiene unos, unos nutrientes, unas especificidades, unas. Mm, Digamos que unas posibilidades de producir cierto tipo de alimentos o dar cierto tipo de semillas, dar cierto tipo de plantas que hacen parte pues, de la dieta, que hacen parte pues, de, la, de la vida cotidiana de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se despoja de esa tierra, y en el caso de muchas de las mujeres reasentadas, se les da otra tierra, que eso no lo profundice pues, por la premura del tiempo, pero se les da otra tierra que resulta ser totalmente infértil, ¿no? Entonces, un pedazo de tierra en otras condiciones que no son para nada parecidas de la tierra origen que ellos, que ellas tienen, ¿no? Las tierras que no tienen acceso al agua, son unas tierras que no están bañadas por el arroyo cerrejoncito que lo mostráis unas tierras que no tienen las propiedades que antes tenían, y eso les genera uno, unos múltiples despojos. ¿Por qué? Porque cerrejón les dice dentro de su proceso de resentamiento: acá están estas tierras para que ustedes cultiven, críen animales, etc. Sí, pero estas tierras son infértiles, no tienen acceso al agua, son improductivas. Entonces se generan pues, despojos que no, solo tienen, no solamente tienen que ver con la materialidad de la tierra, sino con sus formas de, con sus dietas, eh, con sus formas de relacionamiento con los animales, con otras, otras formas que van pues anexas a esa tierra y eso genera una inserción en el mercado, ¿no? Entonces ya lo que antes cultivaban, sí, ya lo que antes producían, pues ahora lo tienen que ir a comprar en el casco urbano de Barrancas y una inserción en el mercado pues para suplir sus necesidades básicas pero también una inserción incluso en el mercado farmacéutico. Porque yo lo que veía la, en la investigación es que muchas de las plantas que ya se utilizaban, por ejemplo, para su gestión menstrual, pues ya no, les pueden, no pueden acceder a ellas hoy en día, entonces ya les toca tomar una pasta para curar los cólicos, allá toca mirar de otras formas cómo gestionan su salud menstrual y esto implica pues unos gastos adicionales. Y esto sumado a un, pues a un contexto de empobrecimiento, porque les quitan su tierra, porque les quitan su vocación productiva, pues agudizan más las desigualdades y especialmente pues a las mujeres. Eh, y el tema de la autonomía es porque pues, ellas todo el tiempo lo tienen como muy presente, ¿no? Muy presente lo de la autonomía, porque en estos contextos mineros lo que se da es un contexto pues, masculinizado, ¿no? Entonces, quienes trabajan mayoritariamente en la mina pues son hombres, ¿no? Entonces, las, las condiciones laborales de las mujeres se reducen y ellas en la investigación que, que les contaba, que, que un, un grupo de investigación que ellas han, pues, han trabajado y que CARA estuvo apoyando, pues ahí dan cuenta como las cifras de empleabilidad son muy bajas y pues que también esto implica pues una dependencia económica mayor a sus familiares masculinos entonces sí creo que iría por ahí puedo complementar algo sí por supuesto claro eh, que sí. sí que lo, lo que dice lo que dice Lisa del despojo no es solamente un despojo material, o sea, no, en realidad no es el despojo de la tierra solamente, sino también es un despojo, una forma de relacionamiento y una comprensión de lo que es la tierra y de lo que es el agua, porque hay unas relaciones que se destruyen, ya no, ya no hay una relación espiritual con el agua, ya hay una relación de alimentación, ya no hay una relación de recreación, ¿sí? hay un montón de relaciones que se rompen y que se transforman en, en unas relaciones capitalistas, eh, que también en este caso con las mujeres de provincial se ven muy claramente y ahí es donde también pienso que el despojo, claro, el despojo de sacarlos de su tierra es fundamental, pero también hay un despojo en el daño que, que, que implica en el daño y en el encerramiento. En el caso de provincial, lo que ha sucedido y lo que pasó en la mayoría de comunidades que fueron desplazadas fue que los empezaron a acercar, sí los empezaron a acercar, acercar, acercar, y la naturaleza, digamos, o el relacionamiento que tenían pueblos afroindígenas era eh, de, de tránsito, de libre tránsito con sus animales, de truequeo con otras comunidades, y ese encerramiento también implica un despojo de prácticas y un despojo de autonomías eh, muy importantes. Y lo que siento que también pasa acá en Provincial es bueno, por un lado el tema medicinal también es fundamental, el daño que genera eh, implica un despojo de conocimiento sobre medicina tradicional de, de enfermedades que se curaban anteriormente con, con plantas medicinales, pero también hay un daño sobre el relacionamiento interno muy profundo que hace que los hombres... Eh, como in, in, se insertan digamos en esta economía capitalista del extractivismo implica que las mujeres eh, pues como ellas eran las pastoras, eran las que sembraban, eran las que tenían sus animales quedan en un estado de dependencia absoluta del hombre que redundan muchos conflictos ya de, de pues que uno podría decir un montón de conflictos ¿no? que también genera dependencia con los hombres y dependencia con el capitalismo y el mercado, la economía de mercado. ¿Es, ¿Es esta la relación del territorio y del cuerpo? Es decir, ¿qué, qué hay de, de, de específico en una metodología de investigación que se centre en el, en el territorio y el cuerpo? ¿O eh, que no habría en otro tipo de investigación que, que no se centrara en esto? Eh, pues bueno, me puede responder quien sea, tal vez Carolina y después Lisa. Pues yo siento que la metodología del cuerpo territorio nos permite comprender a, a, a quienes no hemos tenido esa relación tan directa con, con el alimento y con el agua, ¿no? En la ciudad abrimos la llave y sale el agua, ¿sí? Allá, allá van al río a tomar el agua y eso marca una diferencia, aunque nosotros también somos cuerpo territorio, claramente. Eh, yo siento que en esta relación que, que se establece en, en, digamos, en territorios rurales, si nos permite entender cómo realmente hay una conexión entre, entre el cuerpo y el territorio y cómo hay unos daños o, o unas formas de relación que benefician o perjudican de mayor manera al cuerpo físicamente, al alimento, a la posibilidad de nutrirse, a la posibilidad de educarse, eh, pero también pues al, al entorno del que hacemos parte sí, yo quisiera complementar con dos cosas mm -hmm. la primera es que el cuerpo, el cuerpo territorio se debe leer también en vía de resistencia no o sea, a partir de lo que en los cuerpos territorios que las mujeres generan estos procesos de juntanza que era lo que un poco estaba diciendo y es a partir de identificar cómo lo que me sucede a mí en mi núcleo, en mi familia, en mi comunidad pues también afecta a otra mujer de otra hereda, de otra comunidad y eso genera pues procesos de organización, ¿sí? Eso por un lado y por otro lado también, que es algo que Caro mencionó un poco y que también lo he querido desarrollar en la tesis, es, es entender que todos los cuerpos territorios pues están pasados por procesos de racialización, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando en el caso de la Guajira, pues estamos hablando de, de mujeres cuerpo-territorio indígenas, mujeres cuerpo-territorio eh, afrodescendientes y que tienen pues una historia distinta, ¿no? Pero que obedecen pues también a un racismo ambiental y un racismo estructural que se identifican como el extractivismo ordena los territorios, pero también ordena los cuerpos imponiendo una territorialidad extractiva en función pues del mercado global, ¿sí? Entonces... Es, es entender esto, esto no, seguramente no sucedería en poblaciones blanco-mestizas, ¿sí? entonces eh, también como que transversalizar el concepto de raza dentro de cómo se leen esos cuerpos territorios es fundamental para entender cómo se producen esas desigualdades. Sí, justamente me parece que es Aníbal Quijano el que manifiesta que cuando el capitalismo se hace global, eh, también la, raza, la, la, la disposición de los trabajos según la raza aparece y pues eh, también la diferencia en cuanto a lo que un, una persona puede ganar eh, y en dónde puede vivir eh, y, y en dónde puede permitirse existir. Eh, claro, él lo habla en los términos del, del, del colonialismo original, del eh, llamado descubrimiento de América. Pero esto ocurre constantemente, ocurre hoy, como nos están contando. Eh, ahora, eh, pues voy a insistir, si es que alguien más desea hacer preguntas o comentarios, y de hecho Carolina y Lisa, si es que ustedes desean eh, hacer preguntas o poner temas de conversación, pues también lo pueden hacer. Tenemos una pregunta de Alejo. Alejo, qué gusto de escucharte a los tiempos. Hola, estimadas. Hola, Alex. Eh, Buenas tardes. Bueno, ante todo, agradecerles por las presentaciones súper claras y concisas. Mi pregunta, eh, y orientado un poco a, bueno, mencionaron ambas eh, los posibles diálogos que existieron hoy en día, los posibles diálogos entre el, el recientemente gobierno llegado de Petro y Francia, y cómo se integran las comunidades a la transición. Y específicamente, eh, el diálogo entre el despliegue del Estado en el territorio, y me preguntaba un poco si, había, si se estaba teniendo en cuenta, digamos, eh, a nivel de participación de las comunidades, o si esa, esos procesos de transición de mano del Estado se estaban imponiendo desde el Estado, por más que algunos pudieran ser beneficiosos eh, en algunas dimensiones para las poblaciones, o si se estaban construyendo de alguna manera participativa, participativamente eh, en procesos también de abajo hacia arriba. Y otro, otra cosa que les quería preguntar, y más en, en diálogo a lo que venían diciendo recién, era cómo sentían que dentro de los procesos de resistencia jugaba la dimensión tecnológica, que tecnología entendida en un sentido amplio, digamos, no solo lo digital o lo informático, sino asociada a los modos de vida tradicionales y a los modos de vida, eh, qué permeabilidad, digamos, tienen en general en los procesos de resistencia de las comunidades. Procesos de nuevas tecnologías o nuevos dispositivos que permitan, por ejemplo, escalar las resistencias. Lo pregunto particularmente por el diálogo que se está teniendo aquí en Argentina eh, sobre la digitalización o procesos de eh, autonomía energética para comunidades mapuches para evitar que, eh, para en realidad aumentar la comunicación entre ellas y evitar que estén aisladas entre las comunidades. Espero haber sido claro y si no, me avisan. Gracias. Eh, Lisa, tal vez tú quieres empezar. Listo, vale. Bueno, gracias Alejo por la intervención. Eh, frente a lo de las transiciones, pues curiosamente estuve hace una semana como en una mesa con diferentes organizaciones ambientales en, entre esas, bueno, estaba participando en la organización a la que pertenezco y se estaban generando como un espacio de diálogo eh, para llevar unas propuestas al gobierno nacional ¿sí? eh, yo estuve en la mesa preparatoria y se dieron toda una serie de discusiones, no solamente de, de qué propuestas vamos a llevar frente a transición energética, sino cómo entendemos la transición energética, y la idea era llevar como unas ideas fuerza para que al otro día que lastimosamente no pude asistir había un representante del de ministerio de minas y había un representante del ministerio de ambiente en donde pues básicamente era llevar como pues dichas propuestas entre esas pues una de las que me parece como más valiosas era que clarificaban cómo el gobierno entiende la transición energética no porque hay como múltiples formas de, de, de poder comprender o de poder situarse desde la transición. Entonces había, por ejemplo, transición justa, eh, había, por ejemplo, transición anti especie, eh, transición climática con un enfoque pues antiespecista, incluso transición climática, con el enfoque de género y étnico, etcétera Entonces, todas estas propuestas las llevaban pues, a estos representantes del ministerio con el fin de que uno posicionaran desde qué transición estaban hablando, porque también hay múltiples transiciones dentro de las transiciones, entonces está la transición climática, pero también la fiscal, pero también, bueno, eh, todo lo que implica, pues... Eh, este cambio de modelo, que no solamente es un cambio tecnológico, sino que es un cambio que implica pues también las formas de producir y también las formas de consumir. Entonces a mí me parece que se están generando esos diálogos, hablo desde mi experiencia personal, pero sé que hay otros diálogos en el Caribe también, si no estoy mal, hay algunas organizaciones que pues, han estado reuniéndose pues también para llevar estas propuestas, hay como una disposición que yo nunca había visto antes de representantes de los diferentes ministerios, de sentarse y hablar con la gente, de también reconocer eh, diferentes propuestas de comunidades que tienen autosuficiencia y que le apuestan a la soberanía energética, entonces que tienen como propuestas de paneles solares o que tienen propuestas de, desde sus territorios que también puedan, digamos, ser replicadas en otros, en otros escenarios, entonces había parece que sí se está dando un diálogo, sí se está apostando a eso y, y pues yo, yo creo que por lo menos, eh, bueno, más allá del escepticismo frente a todo lo que implica en el tiempo la transición energética, yo creo que una clave de este gobierno sí es la participación y yo sí veo mucha esperanza como en el tema de que se den diálogos incidentes. Por otro lado... Eh, frente a lo de la tecnología, pues yo lo veía muy claro, bueno, no sé si es pertinente, pero yo lo veía muy claro como en el tema de, de que una de las apuestas de las mujeres era poder, pues, dentro de la recuperación de su territorio, por ejemplo, la generación de huertas, era, pues, replicar como estos conocimientos propios sobre las técnicas que utilizan de ellas de conservación de semillas, eh, de utilización de, produ de producción de productos a base de plantas, etcétera, entonces la idea era como poder generar huertas pero que esas huertas estuvieran ligadas a un proceso de transmisión de conocimientos desde lo ancestral para que en otros territorios, en donde mujeres que no tienen tierra o que tienen una tierra infértil, como es el caso de los reasentamientos, pudieran en sus huertas, en sus espacios urbanos, generar huertas con esta tecnología de mujeres que ya tienen un proceso más adelantado en los territorios origen, los que quedan al lado de, de la mina, otros, otros territorios en donde es más posible... Digamos, generar cultivos, huertas, bueno, estos procesos productivos. Entonces hay como un, una apuesta, sí, por generar los proyectos, pero los proyectos va de la mano a la réplica de conocimientos ancestrales, que van con unas técnicas específicas, unas tecnologías específicas. del resto no, no lo veo tan claro, por otro lado. Listo. Pues... No tengo mucho que añadir al respecto de la pregunta de que hizo, que hizo, a la respuesta que hizo Lisa, eh, el gobierno está implementando unos diálogos regionales vinculantes, pues que son escenarios en los que por regiones se están eh, planteando espacios para escuchar propuestas de la gente para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022, entonces siento que por ahí, eh, por lo menos en el Caribe, se ha hablado mucho alrededor del extractivismo y la transición energética, y qué va a pasar con eso, pues porque es un tema como central, mm, y siento que también... Siento que hay mucha disposición por parte del gobierno actual, pero también siento que hay mucha actividad eh, intensa de organizaciones de la sociedad civil, comunidades y movimientos sociales de hablar sobre el tema de la transición, como Lisa lo decía, y de diferenciar y tratar de presionar para, para pensarse que no sea una transición corporativa como está sucediendo, digamos, en la Alta Guajira. Entonces sí siento que se están generando esos espacios y siento que el papel de la sociedad civil, comunidades, organizaciones está siendo como fundamental para, para esos diálogos y esa participación. Y en, en el tema de la dimensión tecnológica, eh, pues yo siento que ellas no, las compañeras de provincial no, no tienen como tecnologías distintas a cómo se entiende normalmente la tecnología, tendría que indagar más al respecto. Lo que sí puedo decir es que ellas funcionan mucho con redes, como tienen una presión tan fuerte al interior de su comunidad y no las quieren y las excluyen, entonces ellas lo que han hecho es, es abrirse hacia afuera y eso ha implicado pues hacer, um, por ejemplo, hay varias cosas audiovisuales sobre el, el proceso que ellas llevan eh, que las han ayudado eh, realizadores audiovisuales extranjeros o de otras partes de Colombia han ido también personas a trabajar con ellas para que ya se capaciten sobre el uso de redes sociales y poder construir eh, eh, visibilidad y hacer incidencia también a través de las redes sociales y movilizar, eso, eso tendría por decir como en estas dos líneas Muchas gracias Alejo por por tus, tus preguntas, eh, resultó en, resultaron en respuestas muy interesantes. Eh, de nuevo, el espacio está abierto para que alguien más eh, haga preguntas, comentarios. Y, y de nuevo, también, eh, Carolina y Lisa ustedes también son bienvenidas a, a preguntar o proponer. Bueno, si no hay algo inmediato yo quisiera terminar con una pregunta muy y no tan académica simplemente es el, el, de, el de su parecer, el de su, su, su opinión una, una subjetividad muy, muy plena eh, pues cuál es dentro de lo que ustedes ya saben cuál es el futuro de estas comunidades qué, qué es lo que creen que va a pasar eh, tal vez versus qué es lo que quisieran que pase. Eh, no sé si sean dos escenarios distintos, pero eh, me gustaría saber esto. Eh, ¿Hacia dónde van eh, estas luchas? ¿Hacia dónde van estas, eh, estas formas de, de, de opresión que reciben estas comunidades? Eh, porque, bueno, ya tienen todos sus años de lucha, han tenido victorias, han tenido derrotas, pero eh, se dirige a algo en, en específico. ¿Lisa, te gustaría empezar? Pues es una muy difícil pregunta, Lisa. <ríe> porque, porque el panorama, o sea, a pesar de que hay muchas propuestas de resistencia que resultan muy esperanzador, tanto en el caso de las mujeres de provincial como en el caso de las mujeres afro también también resulta a veces desesperanzador, ¿no? Es como, yo, yo recuerdo que hablaba con, con varias de ellas como temas sobre el cierre minero, y ellas me decían, pero ¿para qué hacemos un taller de cierre minero si es que la mina no se va a acabar? Sí, o sea, hay un imaginario colectivo que eso no, no, no se va a acabar, nunca se va a acabar, o sea, ¿para qué lo hacemos? Les decían, como ellos vienen postergando y postergando la licencia y postergando la licencia y si no es esta mina, muy seguramente va a ser la mina en Cañaverales que viene o si no van a hacer otras minas o si no va a ser sí otros megaproyectos en el territorio, hay como un hay como un imaginario de que de que el territorio de La Guajira es un territorio de saqueo y es un territorio pues para la extracción. Y pues realmente dentro de ese pesimismo pues entiendo porque la historia ha mostrado que ha sido así, ¿no? Eh, pero por otro lado también hay proyectos esperanzadores, o sea, a mí me parece que en el caso de la tienda comunitaria, pues es bonito porque más allá de, de, de cualquier cosa, pues son unas mujeres que se organizan, que construyen una tienda y que la construyen no solamente pensando en una tienda dentro del modelo occidental que nosotros conocemos como, como tienda que nos permite, no sé, que nos permite suministrar algunos bienes y ya como un negocio, sino es una tienda que implica otras relaciones. Entonces, yo creo que que hay como unas, unos brotes de esperanza ahí que son valiosos y que ante tanto panorama de desesperanza, pues la idea es seguirles apostando, ¿no? Entonces, entonces pues nada, yo creo que es es un gigante muy muy grande como ella, como ellos dicen, el gigante de cerrejón o el mal vecino. Pero también hay procesos de resistencia ahí pequeñitos que brotan brotan por link por los caminos. Entonces, chévere. Chévere seguir trabajando con ellas. Chévere también trabajar con Caro. Y ya. La idea es conseguir construyendo. Sí, de acuerdo con Lisa, con que es una pregunta difícil. Eh, porque, porque como ella lo decía y como también yo lo decía al principio en la presentación. Pues la Guajira se entiende en realidad como una zona vacía, como un lugar vaciable también, vacío y vaciable. Y como una zona de sacrificio, si tú miras los, el mapa de concesiones mineras, es, está, es, es terrible, terrible. Está lleno de concesiones para cobre, para gas, para, para piedras preciosas incluso, para materiales de construcción. Así que, eh, eh, claro, el, el carbón es, digamos, lo que más se visibiliza por la monumentalidad que tiene y la magnitud que tiene, pero, pero si eventualmente en 20 años se cierra eh, carbones del Cerrejón, ellos tienen muy claro incluso en su discurso que así la mina se cierra, ellos no acaban el negocio, entonces ese negocio seguramente se va a transformar también a, a, a eólicas, o Energía Solar, que también eh, pues ya hay organizaciones que tienen un trabajo muy interesante sobre qué ha pasado con, con eso de las eólicas. Entonces, pues es cierto que la gente también tiene muchas incertidumbres de pensar sobre el cierre minero, porque ya están enfrentando otras titulaciones y otros licenciamientos, ¿sí? Pero también, pues yo siento que en estos últimos años ha pasado algo bonito y es que los guajiros, hay que decirlo, son complicados. Son, son personas también conflictivas eh, y, eso, y eso implica también que eh, la movilización y, el, y la articulación entre ellos a veces no sea tan fácil. Pero yo siento que estos últimos años ha pasado algo bonito y es que han empezado a juntarse mucho más. Y por ejemplo, este año hicieron un paro de cinco días y eso no cerraron, pararon la mina por cinco días y eso no había pasado nunca. Entonces siento que hay una disposición, pero también siento que esa tranquilidad para parar la mina corresponde a la seguridad que, que les da, que un, gobierno, que un gobierno también legitime la protesta social. Entonces, si pensáramos positivamente, optimistamente, más bien a futuro, como que le fuera bien a Petro y siguieran, digamos, otros gobiernos eh, del capitalismo verde, como él dice, del <ríe> capitalismo que quiere desarrollar pues al menos hay legitimidad para hacer protesta entonces la gente va a estar más tranquila de poder enfrentarse también siento que a nivel de ellos están como unas articulaciones bien bonitas y concretamente con el tema de las mujeres de provincial yo siento que, que, que hay una lucha perdida al interior de la comunidad ellas, ellas tienen dos sentencias de la corte constitucional que efectivamente dice que hay un problema de salud y que es por cerrejón eh, pero nadie sabe eso a las instituciones no les importa la empresa dice que es culpa de los chivos y culpa de ellas por ser indias entonces ellas han empezado a hacer un trabajo hacia afuera y siento que el futuro de esto está, es más hacer un trabajo de investigación y articulación con comunidades afectadas en su salud por extractivismos de manera amplia yo siento que por ahí puede ser como la lucha de ellas Sí, estoy de acuerdo, es, es una pregunta difícil y, y por supuesto aquí nadie, nadie peca de, de ingenuo, es, es una eh, potencia muy grande contra lo que hay que irse en contra, sin embargo, bueno, eh, las personas de territorio encuentran sus razones para seguir luchando, eh, ustedes encontraron razones para estudiar ecología política y encontraron razones para dedicarle su tesis a estos territorios, todos acá eh, encontramos razones para entrar en este Congreso de Ecología Política. Eh, entonces, eh, sí, creo que es muy difícil, pero aún así hay estos espacios para eh, poder ofrecer alternativas y poder ofrecer un poco más de esperanza ante estos escenarios que, insisto, son muy difíciles, eh, pero eh, podemos seguir peleando por esos pequeños espacios en donde nos dejan conversar y nos dejan hablar y nos dejan compartir este tipo de cosas. Así que, bueno, a mí no me queda nada más que agradecerles profundamente a Carolina y Lisa, eh, me ha encantado hablar con ustedes, siempre me ha encantado conversar eh, con ustedes, siempre he, he encontrado sus, sus comentarios y sus eh, aportes muy, muy interesantes. Eso siempre se le dije a, a Miriam Lang, que es quien, quien dirige eh, la, la maestría de Ecología Política. Eh, también les agradezco mucho por su paciencia, han sido muy pacientes conmigo y con eh, el, el Congreso, tuvimos un par de problemas que ya fueron resueltos, así que eh, nada, eso es. Eh, tengo que agradecerles mucho por, por los aportes al Congreso y también por, por, por su paciencia. Ha sido muy, muy hermoso hablar con ustedes. Eh, Tal vez quieren despedirse. Sí, pues bueno, primero que todo agradecerte, Alex, también por el tiempo. Está, está bien bonito que haya sido nuestro moderador, eh, además porque... También de una u otra forma conoces el proceso, has hablado con, bueno, en el caso de las mujeres afro pues has hablado con algunas de ellas, pudieron hacer el podcast, bueno, en fin, como que también es bonito, siento que eres una persona que pues de una u otra forma se acercó pues a esto que está sucediendo en el norte de Colombia. Por otro lado, pues no agradecerle a los compas, tanto de la maestría como a las otras personas que se conectaron. Eh, pues fue un espacio bonito, qué bueno que nos pudieran escuchar. Eh, Lástima por estas cosas que pasaron al inicio, eh, pero bueno, pues eso no son penas, ¿no? Entonces, eh, nada, pues ojalá con los compás de la maestría podamos vernos en algún momento para compartir nuestros trabajos. Esto solamente pues es una parte de nuestros trabajos de grado, entonces queremos pues, generar algún espacio en algún momento en el que podamos tener algunas exposiciones, unos encuentros, unos intercambios de cómo terminaron pues, esas tesis. Y ya pues agradecerles mucho a Cara también, agradecerle por sus comentarios, eh, por siempre estar en disposición para eh, mis inquietudes, ella sabe que ha sido un apoyo muy importante en este proceso, entonces pues nada. No, pues igual, <ríe> igual, eh, Alex, muchas gracias por, por tenernos paciencia también, eh, por escucharnos, por estar pendiente también de las propuestas que hemos tenido por ahí, por interesarte por Colombia y por ser moderador también paciente, eh, gracias a las compas que se quedaron a escucharnos también, siempre, siempre rico pues poder encontrarse nuevamente. Lisa, pues siempre estamos ahí en contacto. Yo también agradezco mucho poder contar contigo y encontrarnos en Bogotá o en La Guajira. Siempre es bonito. Y aprender junticas y, y, y trabajar junticas también con, con las mujeres de allá. Y, y pues nada, ojalá nos encontremos físicamente, que el dólar baje. <ríe> que podamos <ríe> Sí. O oh, en Colombia. Bueno, entonces, de nuevo, les agradezco mucho y les deseo muy buena tarde. Gracias, compa. Buena tarde. Chao. Buena tarde. Ciao. Gracias, Gracias compa. Un abrazote desde La Paz. Chao. Chao. Chao.